Aquí tenemos la cocina donde preparamos nuestra comida. Y arriba es donde dormimos. ¿Pero y sus esposas y sus familias? A veces no los vemos por largos periodos de tiempo. Eso suena horriblemente solitario. Como ser un jugador de la NBA en gira. Nena, extraño tanto a mi esposa. Gracias por entender que no podemos hacer nada. Solo quiero un abrazo. Ay, qué tierno eres. Solo hago lo que deberían hacer todos. Respetar la sagrada institución del matrimonio. Y ahora, vamos a dormir. Este mensaje fue presentado por la NBA. Imaginemos que esto es lo que pasa.